grabando Patek Philippe Bienvenidos a Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Hablemos un poco acerca del reloj Patek Philippe Son muy pocos los relojes que pueden apreciarse de ser alta relojería, de ser verdaderamente muy finos y el Patek Philippe es uno de ellos es un reloj que requiere hasta mil horas hombre para, hacer, para terminar de armarlo finalmente es un reloj de altísima calidad en cada una de sus piezas y en toda su tecnología un reloj que ha añadido una serie de innovaciones en las aleaciones de materiales para que cada pieza sea una pieza verdaderamente eterna. Su historia empieza en 1839, fundada por Antoine L'Orbert de Patek y François Zapek. Pero fue en 1868 cuando crearon su primer reloj de pulsera, un diseño exclusivo para la condesa Koskovics de Hungría, Pocos años más tarde, patentaron el primer mecanismo de calendario perpetuo para relojes de bolsillo, igual que el primer cronógrafo para el primer tipo de relojes. De hecho, no fue sino hasta 1923 que patentaron su segundo reloj de pulsera con un cronógrafo de milisegundos al que añadieron posteriormente un calendario perpetuo. Los diseños de entonces eran muy distintivos. Tenían números arábigos grandes y las manecillas tenían un acento al final de ellas. Eran elegantes y sobrios. En 1932 lanzaron uno de sus relojes más característicos, el Calatrava 96. Y en 1941 la producción de relojes con calendarios perpetuos era ya regular en esta marca Patek Philippe. Y fue hasta mediados de los años 70 que lanzaron su primer reloj deportivo el Nautilus. Le voy a dar más datos acerca de esta marca Patek Philippe. Es una marca que se localiza en Génova. Su especialidad es hacer mecanismos mecánicos internos muy complicados y además fabricar a mano cada una de las partes del reloj. La marca se ha convertido en la más prestigiada del mundo, una pieza que puede costar miles, muchos miles de dólares. Son increíblemente pocos los que hay en el mundo. Se dice que hay menos de un millón de relojes Patek Philippe desde su fundación. El proceso de manufactura de un Patek Philippe es tan complicado que puede tomar desde nueve meses hasta dos años fabricar un solo reloj. Para comprarlos, no puedes ordenar un Patek Philippe en línea como cualquier otro reloj. La compañía se toma tan en serio su trabajo que te hacen una investigación para ver si eres un comprador fiable y digno. Cada parte del reloj es manufacturada a mano por expertos relojeros y diseñadores y se involucran hasta mil hasta empleados en la fabricación de un solo reloj. Ninguna marca puede decir lo mismo. Un reloj de bolsillo Patek Philippe llegó a venderse en 24 millones de dólares en una subasta. El comprador fue anónimo. Todas las creaciones de Patek Philippe tienen un registro desde su, desde su creación desde 1839. Es como un acta de nacimiento con detalles sobre su fabricación, el Papa Pío IX, la Reina Victoria han poseído un Patek Philippe, así también el Dalai Lama, Paul McCartney, etcétera, que lo recibieron como regalo, un Patek Philippe viejo vale más que un Patek nuevo, miren, el original Nautilus se vendía a 3 mil dólares y ahora vale 50 mil dólares en subastas, las pulseras también son manufacturadas a mano están perfectamente pulidas el nautilus por ejemplo en cada una de sus piezas de brazalete se sí, hay un, una manufactura especial porque van cortadas a mano y pulidas a mano cada brazalete está pulido aproximadamente en 7 horas patek philippe no tiene facebook su estatus es lujoso lo obliga a no asociarse con la red social ni le dan sus relojes a deportistas para hacer publicidad su lema es que las estrellas vayan a ellos en vez de que sea al revés. El diseño de un nuevo Patek Philippe toma entre 3 y 5 años porque incluye un proceso que va de la investigación hasta la manufactura final. Tienen una alarma o repetidora que suenan a máximo 50 decibeles, pero puede ajustarse según el cliente lo pida. Patek Philippe tiene un compromiso fuerte de transmitir su conocimiento de generación en generación. ¿Qué les pareció la historia de Guatec Philippe y su precisión y su dedicación a la manufactura de artefactos perfectos, perfectos y además lujosos, porque como ustedes ven, cada una de las piezas que integran un Philippe es también hecha a mano, y el armado por supuesto es completamente a mano, aunque haya máquinas de pulido, todo se hace a mano y toma muchísimas horas de trabajo, por eso valen lo que valen